Buen día, buenas tardes, y buenas noches a todos, y bienvenidos a los nuevos. Mi nombre es Marcos Montivero, soy el creador de Autoestima Ninja. Y me gustaría hacer una pequeña aclaración que estuve pensando durante el día de hoy, si hacerla o no. Pero me parece apropiada, dado los mensajes que estuve viendo. Y además, decenas de mensajes que me llegaron. No, no sé muy bien cómo sucedió, pero empezaron a ver muchísimo el video mío de, en el que hablo de la, el, los comportamientos de un psicópata y cómo responder a ellos desde un concepto de una autoestima sana y una eh, recuperación de la codependencia. Y lo que pasó fue que, bueno, que ese video explotó, tenía, tenía 300, 400 visualizaciones y no sé por qué empezó a subir a subir a subir, ahora tiene como 9 mil y, y me empezaron a llegar mensajes de todos lados eh, y por supuesto bienvenido por supuesto bienvenido, ¿no? sin embargo me urge me resulta muy importante aclarar una cosa, más que nada por los mensajes que estoy viendo autoestima ninja es un espacio para desarrollar la autoestima no es un espacio para hablar de la psicopatía. ¿Se puede hablar de la psicopatía? Sí, así como también se puede hablar de la depresión y como también se puede hablar de la meditación. Pero no es un espacio para... De, que se ocupa solamente de la meditación, como puede ser un grupo de mindfulness. Entonces, me parece que está bueno aclarar eso. Y por otro lado, el enfoque que yo le di a ese video y que seguramente le vaya a dar a otros, porque el otro día una de nuestras compañeras nos compartía un concepto muy interesante que yo ya lo vengo viendo hace rato, hace rato que lo vengo masticando, diría una amiga mía, que es que resulta que ahora somos todos psicópatas, ¿no? Hace un tiempo atrás se había puesto muy muy de moda hace unos, yo no sé si unos 8 o 10 años, capaz que menos, 5 a 10 años, se había puesto muy de moda la palabra tóxica, entonces re de repente todos eran tóxicos. Mi ex pareja era tóxica, mi mamá era tóxica, mi abuelo era tóxico, el que os quiero era tóxico. Y... ¿Cuál es el problema de eso? que Yo lo veo también con lo de psicopatía y no mi intención no es ofender a nadie. La verdad que no voy por la vida queriendo ofender a nadie, no, no me interesa. Mi intención es poner en contexto. ¿Qué es lo que, de lo que estamos hablando en Autoestima Ninja? Hay muchísimos canales de YouTube y también personas que hacen un culto de la psicopatía. Es mirar video tras video, hasta me tomé un poco el trabajo de ver a ver de qué hablan los que hacen solamente psicopatía. Y es video tras video hablando... El psicópata, psicópata psicópata, psicópata este, hace esto, psicópata hace aquello, el psicópata esto, el psicópata es un maltratador, el psicópata eh, me hizo así, el psicópata me dejó, el psicópata se fue, el psicópata volvió, el psicópata mandó mensajes, el psicópata no más el psicópata, el psicópata, el psicópata... Cuando yo trabajo la autoestima sana, la cual por definición se aleja de una codependencia enfermiza y se acerca a la recuperación de la codependencia, el enfoque no va a estar jamás en lo que el otro haga. Y una de las cosas que a mí me sorprende es que cuando yo hago el video, ese que habla de psicopatía, yo dejo muy claro el enfoque, lo que yo estoy diciendo, lo que acabo de decir en los últimos segundos, en este audio. Sin embargo, hay personas que incluso en ese video agarran y comentan sí porque el psicópata es una mierda, el psicópata es una mierda, el psicópata es la peor persona del mundo, no se los puede cambiar y bla bla. bla o son personas inferiores hoy uno agarra comenta son personas inferiores inferiores a quién no quién hace la medición entonces no es lo que yo quiero ni para mi vida ni para las personas que me sigan que basen su vida en el comportamiento ajeno es todo todo lo contrario hablemos de un psicópata hablemos de una persona altamente tóxica hablemos de un alcohólico, hablemos de un adicto al juego, hablemos de un maltratador emocional, maltratadora, hablemos de una mentirosa, de una pirómana, de una megalómana, de un lo que fuese, de lo que fuese, lo que fuese, megalómana, megalomanía, eh, lo que fuese, hablemos de quién, hablemos, mi enfoque en autoestima ninja es el de una autoestima sana, y el de una autoestima sana se aleja de la codependencia, y que la codependencia deja de vivir en función de los demás. Dejo de... A, a mí no me interesa hacer un culto de la psicopatía y de lo que... A ver cómo el psicópata se comporta y cómo se para y cómo te mira y lo que te dice y cuando te manda mensajes y luego... A mí me interesa un bledo, conia, bolas, poner el... No sé, depende del país que esté, me importa un carajo en, en argentino. Me importa un carajo lo que el otro haga. A mí lo que me importa es cómo yo me siento. Y si yo... Me siento incómodo, no me siento valorado, no siento que estoy en un lugar apropiado, no siento que se me respete. A mí me da igual si el otro es psicópata, socópoto, sucúpiti, pacatapa, chino, inglés, me da igual. Lo que yo tengo que trabajar en una autoestima sana es porque yo me quedo en una relación inconveniente, es porque yo digo cosas que no quiero decir para caer bien a las personas. Es porque yo voy al cumpleaños de una amiga cuando esa amiga me traicionó y me mintió en el pasado. Es porque yo voy a una reunión social en la que no quiero estar solamente para acompañar a mi mejor amiga. Es porque yo no me animo a hablar de mis sentimientos y de mis emociones. Porque yo no sé manifestar lo que siento con palabras adecuadas porque no me conozco. Porque vivo pensando en los demás, en lo que los demás hacen, por qué lo hacen, para qué lo hacen, bla, bla, bla, bla, bla. Y creo una super institución, un super canal de YouTube hablando de los demás. Y a fin del día, no sé cómo me siento, no sé cómo encontrar mi propia felicidad y mi propia paz. Insisto, mi objetivo no es ni menospreciar ni lastimar a nadie que sienta que hoy, hoy, Hoy, en su momento de su vida investigar sobre psicopatía y comerse 45 millones de videos y de horas es importante para esa persona. ¡Fantástico! Así como lo fue para mí en su momento leer sobre el cáncer porque mi mamá había tenido cáncer, leer sobre la muerte porque había muerto mi papá, leer sobre el alcoholismo porque mi papá era alcohólico. ¡Fantástico! Pero lo que quiero dejar claro es que Autoestima Ninja es un grupo de autoestima. Y la autoestima sana es mucho más compleja de lo que quien esté escuchando este audio, este video, o incluso yo, hace no mucho atrás pensaba y consideraba en amplitud. La autoestima es realmente compleja y es maravillosa. Y cuando está desarrollada y cuando yo me recupero de la codependencia, de vivir en función de lo que el otro hace, de si el otro me trata bien, de cómo me miró, de cuándo me mandó el mensaje, si está o no está en línea en el WhatsApp, si le comentó quién será esa y quién será el otro, y vos viste cómo miró y me dijo tal cosa, seguramente me quiso decir esta otra. Cuando yo aprendo a vivir en función de mí, todo lo otro pierde poder. Tenga la etiqueta que tenga, pierde poder y yo aprendo a encontrar mi propia felicidad por, por mí mismo. Y cuando yo sé hacer en ese recorrido, en esa vía, en ese, en, ese, eh, en ese camino, yo sé hacer algo con propósito, sé vivir con propósito, sé vivir bien. Solamente por el hecho de estar vivo, solamente por dar gracias a Dios, dar gracias a la vida, de tener la oportunidad de caminar, de tener dos piernas, dos brazos, dos ojos. Entonces, todo lo otro ya no importa, me da igual cuántas copas tome, me da igual cómo me mire, me da igual si vino o no vino, me da igual si una persona quiso maltratarme, porque yo simplemente me alejo de una relación inconveniente, porque es muy fácil Ir por la vida diciendo, ah, vos sos psicópata, vos sos tóxica, vos sos agrandado, vos sos creído, vos sos... Eh, que tenés complejo de superioridad, vos tenés deficiencias emocionales... Es muy fácil. ¿no? Resulta que todos tienen algo que cambiar menos yo. Yo soy, yo estoy fantástica. Fantástico. Divino. No es eso lo que es autoestima ninja. Autoestima ninja es un clan, es un espacio. Es un lugar para desarrollar una vida sana, una vida en paz. Una vida donde yo pueda, a voluntad detener mi mente, estar en calma. Estar solo, estar sola en un lugar. Sin necesidad de nadie. Sin necesidad de nadie. Sin necesidad de estar mirando un teléfono. Sin sentirme solo cuando estoy solo. Poder entrar a un restaurante. Y comer solo. Poder hacer un viaje solo. Sin sentirme solo. Poder estar en una reunión social. Compartiendo. Sin juzgar a la gente. Y sin criticarla. Aprender a estar solo en compañía. Y a estar en compañía. Estando solo. Eso es autoestima. Eso son los pilares de una vida con propósito, de una vida que realmente vale vivir. No la de ir por las vidas juzgando a los demás y buscándole defectos. Y si hoy tu momento es aprender sobre psicopatía, aprender sobre bulimia, sobre anorexia, sobre cáncer, bienvenido. Pero autoestima ninja es un grupo de autoestima. Creo que fui lo suficientemente claro. Eh, todo lo que digo, lo digo con mucho amor. Yo lo que hago, yo vibro con lo que hago. Yo amo esto que estoy haciendo. Se me llenan los ojos de lágrimas cuando hablo de, de todo este tipo de cosas. Porque yo lo vivo y porque yo sé lo que es vivir mal. Lo que es sentirse mal. Y sé lo que es, a través de los años, con muchísimo esfuerzo. Poder transformarte en un ser humano auténtico que pueda hablar desde el corazón. Pueda decir lo que piensa. Sin necesidad de ser soberbio sin, y sin intencionalmente herir a nadie. Y poder vivir bien, y poder disfrutar el día, y poder disfrutar la noche, y poder disfrutar mi propia compañía. Y poder tener la mente tranquila, el corazón tranquilo. Eso es autoestima ninja.